Amigas y amigos, muy buenas tardes. Qué gusto encontrarnos nuevamente por la pantalla de Tele Ciudadana. Empezamos con la información, pero primero damos paso a los titulares. La Organización Latinoamericana de Energía destaca inversión de Ecuador en el sector energético. Petroamazonas presentó 15 campos petroleros para la inversión privada. El gobierno nacional entregó 40 nuevas soluciones habitacionales en Arenillas, provincia de El Oro. Y en lo internacional, Santos defiende el proceso de paz tras atentado en Bogotá. En una entrevista a la agencia de noticias Andes, Alfonso Blanco, secretario de la Organización Latinoamericana de Energía, resaltó la inversión de Ecuador en materia de energías renovables. Entre 2007 y 2016, el país invirtió 10.900 millones de dólares en el sector eléctrico. Ecuador es un ejemplo en eficiencia energética. Con el funcionamiento de las hidroeléctricas Coca-Cola Sinclair, Sopladora y Mandariacu, durante el 2016, el país ahorró 4.212 gigavatios hora, equivalentes a 622 millones de dólares. Esto lo destacó Alfonso Blanco, secretario de la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE. Ecuador ha transitado un camino muy interesante en tal sentido, con un muy fuerte muy fuerte aprovechamiento de los recursos hidroeléctricos que dispone, que dispone el país. Eso se traduce en este, son proyectos de infraestructura. Este, muy muy importantes que eh, se traducen en un activo este, de largo de largo plazo para Ecuador en tal en tal sentido entonces este, Ecuador está sumado a todo este movimiento en materia de energías renovables que está llevando adelante la región sin embargo hay este, países que todavía no han empezado este proceso Blanco afirmó que el desarrollo de un país está estrechamente vinculado al aprovechamiento de los recursos naturales y al progreso del sector energético. Por eso, la importancia de la planificación en este sector para además fortalecer la integración entre naciones. Es importante trabajar en la planificación a nivel del sector de energía. Porque en primer lugar es la forma que tenemos de establecer este, una visión de largo plazo este, del sector del sector energía que sea eh, poco influenciada o que sea poco este, o, o que o que no esté sujeta a las administraciones de gobierno se tienen que generar políticas de estado este, que trasciendan las administraciones de gobierno con una visión a nivel del sector energía este, de largo plazo. En este marco, la Organización Latinoamericana de Energía presentará el manual energético para los 27 países de América Latina y el Caribe, que son integrantes de la misma. Es una herramienta que brinda un soporte y un apoyo a los órganos encargados en cada uno de los países del sector energía incorporación de re energías renovables no convencionales ha sido intensa en muchos países de nuestra región. Con modelos de, mer de, de negocio y modelos de promoción de estas fuentes de energía muy este, intensos en muchísimos países. Tenemos países que su matriz de generación ha pasado a ser prácticamente 100% renovable. El país tiene una potencia de energía renovable de 3.853 megavatios y dispone de una capacidad para generación eléctrica de 7.350 megavatios, factores que aumentan y garantizan la sustentabilidad y la eficiencia energética. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano.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 Y en otro tema, 40 nuevas soluciones habitacionales entregó el gobierno nacional a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda Midubi en la provincia de El Oro. Revisemos los detalles de este proyecto en la siguiente nota. El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda inauguró en Arenillas, provincia de El Oro, el proyecto de vivienda rural El Checo, que comprende 40 soluciones habitacionales nuevas en varios sectores de la localidad. Marco Zumba, director provincial de la Oficina Técnica, manifestó que en este plan habitacional... ...el gobierno nacional, a través del MIDUBI, ha invertido más de 254 mil dólares. Y como ven, pues está materializado esto y en este momento estamos haciendo la entrega de estas bonitas casas a los beneficiarios. Los beneficiarios de esta obra agradecieron al gobierno por la construcción de las viviendas. Muy contentos, yo todos mis compañeros quienes estábamos postulando a este proyecto de vivienda... Muy felices ahora de que ya este, este es un hecho. Como parte de la asistencia técnica y social a los beneficiarios, se logró implementar huertos familiares con el apoyo del Ministerio de Agricultura. Hacemos una primera pausa, pero al regresar, revisaremos los antecedentes de la empresa Odebrecht en Ecuador.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 Continuamos con más información. La constructora brasileña Odebrecht ha sido vinculada en actos de corrupción en varios países al dar coimas a funcionarios públicos para la adjudicación de contratos. En Ecuador, la empresa ha presentado irregularidades en cuatro documentos firmados antes del 2007. La empresa brasileña Odebrecht es investigada en varios países por la trama internacional de corrupción a través del pago de sobornos a funcionarios gubernamentales para la adjudicación de contratos. En Ecuador, la constructora presentó irregularidades en el contrato para la construcción del trasvase Daule-Santelena, el contrato para la construcción de la hidroeléctrica San Francisco, el contrato para la construcción de la vía interoceánica y el contrato para el trasvase La Esperanza. Este último fue desarrollado por la Corporación Reguladora del Manejo Hídrico de Manabí con el objetivo de optimizar el uso del agua en los periodos secos y durante el invierno mitigar los efectos de las inundaciones. El 15 de mayo de 1998, la institución comunicó oficialmente que dejó de lado un crédito del gobierno japonés para la construcción del proyecto. En su reemplazo, aceptó la propuesta de Brasil que ligaba otro préstamo a la contratación de la empresa Odebrecht. Cuatro años después, en el 2002, la Comisión de Control Cívico de la Corrupción denunció a los miembros del directorio de la Corporación Reguladora del Manejo Hídrico por la contratación irregular de Odebrecht. La denuncia señala que se dejó de lado a un préstamo beneficioso para el Ecuador para recibir uno del Banco de Desarrollo Brasileño que afectaba los intereses del país. El préstamo concedido por Japón era al 2.5% de interés a pagarse en 30 años con 10 de gracia. Pero la corporación autorizó un préstamo con el Banco Brasileño al 6% de interés y a un plazo de 14 años. El costo total de la obra fue de 143 millones de dólares, dinero que fue cancelado por el gobierno ecuatoriano. La Comisión Auditora de la Deuda coincidió que existieron indicios de ilegalidad, puesto que la corporación, a título de su autonomía, escogió un crédito más costoso que generó una pérdida económica para el país. Además que en ese crédito existieron un conjunto de cláusulas que de manera abusiva sometieron a Ecuador a los deseos del prestamista. Otros contratos firmados con Odebrecht que generan cuestionamientos son... Para la construcción del aeropuerto de Tena, en el cual se detectaron irregularidades, por lo que se suspendió la obra en 2005 en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Asimismo, en el proyecto de riego Carri-Salchone se detectó un aparente sobreprecio, y en la contratación de los recursos para la construcción de la hidroeléctrica Toachi-Pilatón. En la actualidad continúan las investigaciones sobre los actos de corrupción que la constructora Odebrecht habría realizado a funcionarios públicos para la adjudicación de contratos. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Y en otro tema, Ban Ecuador continúa fomentando el emprendimiento en el país. En esta ocasión le presentamos testimonios de beneficiarios de la provincia del Guayas, quienes con los créditos otorgados por esta entidad han logrado expandir sus negocios.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 presidirá la gobernación de Chimborazo. Por su parte, el exministro del Deporte, Javier Enderica, fue designado como gobernador de la Suai, entre otros. Durante el transcurso de esta semana está previsto que las autoridades asuman sus cargos en cada territorio. Ahora le contamos que el lago Agrio abre sus puertas a turistas nacionales y extranjeros con motivo de sus fiestas de cantonización. Hasta este 20 de junio los visitantes podrán disfrutar de varias actividades. Su 38 octavo año de cantonización, Lago Agrio, ubicada en la provincia amazónica de Sucumbíos, realiza actividades artísticas, gastronómicas y culturales para el disfrute de los turistas. Como parte de sus fiestas, se desarrolló el primer encuentro de emprendedores Lago Agrio 2017, en donde se exhibieron productos de todo tipo e innovadores. Nosotros tenemos una procesadora de arroz en la ciudad de Tulcán y tenemos nuestros productos estrellas, que es el arroz procesado y todos los productos de primera necesidad, que son los productos Lady, que ya estamos exportando para Colombia. Eh, participamos y somos productores. ...productores de cacao y hacemos también productos con café. Eh, elaboramos chocolates eh, con azúcar, eh, chocolate light, un chocolate que es hecho solo con panela y 80% de cacao. Y también hacemos unos cócteles amazónicos, además de un producto eh, elaborado con trago de manera muy tradicional... ...que es el licor de chuchuas. Al visitar Lago Agrio, degustar el delicioso plato emblemático de la zona es obligatorio. Se trata del paiche, un pez de agua dulce que puede llegar a medir hasta 3 metros de largo. Nelson Ortega, técnico de la empresa Peces Tropicales del Cantón Lago Agrio, explica que existen 1.500 piscicultores con quienes se aspira a incrementar la crianza de este pez. Somos paichicultores, nosotros como empresa, como peces tropicales, tenemos todo el ciclo productivo del paiche, desde el, la reproducción y todo lo que se refiere a su cultivo y la comercialización. Por, por supuesto, es un producto nuevo. Aquí en Sucumbíos tenemos alrededor de 1.200 familias dedicadas a la piscicultura. Algunas de estas ya están entrando a la pichicultura. ¿No? Eh, la piscicultura es un, es, un, es un renglón de la piscicultura que yo creo que va a revolucionar la piscicultura amazónica, porque estamos hablando de un producto de mayor target, o sea, de una calidad exportable. Otra de las actividades del cantón fue la elección de la nueva soberana, quien ahora se encargará de fomentar el turismo y promover la cultura de las nacionalidades indígenas locales. Para cerrar con broche de oro, se realizará el desfile cívico-cultural Vive el Aniversario 2017 y además se entregará una ofrenda floral en el Monumento de los Héroes del Cenepa en el Parque Recreativo Nueva Loja. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. 13 horas con 20 minutos, tiempo de hacer una nueva pausa. Regresamos en un momento con las noticias del mundo.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 Eres quien hace la diferencia. La seguridad del peatón es lo más importante. Elijamos siempre el camino del respeto.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 Tras el atentado, Santos canceló un viaje a Portugal, pero mantendrá su visita a Francia. Al menos una persona murió y 10 resultaron heridas tras un ataque contra musulmanes en Londres. Un hombre al volante de una furgoneta arrolló el domingo por la noche a unos fieles que venían de una mezquita. Sea cual sea la motivación del ataque, estamos manteniendo una mente abierta. El hecho está siendo tratado como un ataque terrorista y el comando antiterrorista lo está investigando. Fue un ataque contra Londres y los londinenses. Debemos estar juntos contra los extremistas, cualquiera sea su causa. El conductor fue detenido por las personas en el lugar y el lunes era sometido a exámenes psiquiátricos. En pleno ramadán, los musulmanes practicantes acuden a la mezquita después de iftar, el final del ayuno al caer la noche. Allí se realiza una plegaria hacia medianoche. El ataque ocurre en medio de un contexto de extremo nerviosismo, luego de que el Reino Unido haya sido golpeado por cuatro atentados en tres meses, tres de ellos con vehículos que se abalanzaron contra la gente. Menos 62 muertos y 54 heridos es el último recuento aún provisional del grave incendio declarado el sábado en el término municipal de Pedro Gao Grande en el centro de Portugal. El impacto de un rayo en un árbol seco sería probablemente la causa del fuego, según ha informado la policía judicial lusa. ¿Ha intentado volver a casa? Fui allí con un amigo, pero él se quedó dentro de su casa y ahora no sé dónde está. Pobre hombre. Además hay varios desaparecidos y el fuego ha destruido algunas viviendas en la zona la casa de mi hermana se ha quemado la policía vino a salvarnos porque no podíamos respirar y la casa estaba ardiendo seguro que debe haberse quemado la rápida propagación del fuego que alcanzó enormes proporciones con la llegada de la noche se explica por las condiciones meteorológicas adversas temperaturas que superaron los 40 grados y fuertes vientos que volvieron el incendio imposible de controlar más de 680 efectivos llegados de Setúbal, Coimbra y Lisboa trabajan para extinguir las llamas con ayuda de dos aviones enviados por España y otros medios procedentes de Francia. Algunas de las víctimas fueron sorprendidas por las llamas en el interior de sus vehículos. El gobierno portugués ha declarado tres días de luto nacional. El movimiento del presidente centrista Emmanuel Macron obtuvo el domingo una mayoría absoluta abrumadora en la segunda vuelta de las legislativas en Francia. La República en Marcha barrió a los principales partidos históricos de izquierda y derecha con entre 355 y 403 escaños de 577. A pesar del triunfo, el resultado es inferior a los pronósticos de encuestas recientes que llegaron a predecir hasta 470 escaños. También hubo un índice a récord de abstención para este tipo de comicios que superó el 56%. La líder de la extrema derecha y excandidata presidencial Marine Le Pen fue elegida diputada por primera vez y representará su feudo en la ciudad de Genin-Beaumont. La mitad de los nuevos diputados no han ocupado nunca cargos electos y proceden de la sociedad civil. Habrá muchos más jóvenes y mujeres y una mayor diversidad étnica. La nueva Asamblea Nacional de Francia tratará como prioridad tres proyectos de ley sobre el Código del Trabajo, la lucha contra el terrorismo y la moralización de la vida pública que regulará a funcionarios gubernamentales. Aquí finalizamos. Muchas gracias por su amable sintonía. Conmigo será hasta el día de mañana a las 19 horas en el horario estelar. Que tengan una excelente tarde.